Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre el miedo. El miedo en sí mismo no es negativo. Hace que reaccionemos si viene un coche a toda velocidad. Sin embargo, a veces no sabemos gestionarlo. Dejamos que crezca y que crezca hasta que el miedo nos controla a nosotros y no nosotros al miedo, lo que hace que nos paralice. ¿Por qué no sabemos gestionarlo? Por dos razones básicas. La primera es porque desde pequeños escuchamos la frase No debes tener miedo. Así que somos ya expertos en rechazarlo. Y a veces escondemos otros sentimientos detrás para no afrontarlo. Sentimientos como la rabia o la pereza. ¿Conoces algún amigo que cuando le pones un tema siempre le da rabia? Pues puede que tenga miedo. La segunda razón es biológica. El miedo está diseñado para hacernos huir del peligro, lo cual era muy efectivo cuando vivíamos en las cavernas. Pero ahora lo ideal sería que nos ayudara a pensar más claramente. Pero biológicamente no es así. Entonces, ¿cómo gestionamos bien el miedo? Hay tres pasos para gestionarlo bien. El primero es reconocerlo y aceptarlo así que analiza dónde está el miedo en el cuerpo está en tu garganta, está en tu estómago también a qué le tienes miedo le tienes miedo al fracaso, le tienes miedo al rechazo le tienes miedo a no llegar al fin de mes cuando lo reconozcas acepta que lo tienes el segundo paso es ver qué te está permitiendo el miedo ¿Y qué te está imposibilitando? Por ejemplo, en una reunión de trabajo, el miedo puede que te permita ser prudente, pero al mismo tiempo te está imposibilitando en expresar las ideas innovadoras que tienes. Tercero, actúa a pesar del miedo. Si no actuamos, el miedo crece y se dinamita nuestra confianza. Así que al miedo hay que mirarlo a los ojos, aceptar que está ahí, cogerlo del brazo y seguir andando. Coge un lápiz y un papel. Vamos a trabajar sobre tus miedos. ¿Hay áreas en tu vida donde percibes que hay miedo? ¿Qué influencia está teniendo ese miedo? La influencia negativa y la influencia positiva. Haz una lista de tareas, de acciones por hacer, como si no tuvieras miedo. Elige la primera acción y empieza a actuar. El miedo es un sentimiento que paraliza. Para poder gestionarlo bien hay que reconocerlo, aceptarlo y actuar con él como invitado. Si te gusta este vídeo, suscríbete a mi canal de YouTube y a mi página web. Si crees que le sirve a alguien, envíaselo. Y si tienes preguntas y comentarios, hazlo en la sección de comentarios. Me despido por hoy. Soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas.